Yo hago natación, llevo 12 años haciendo natación en el Club Natación Las Palmas. Muy bien, y Liceo, cuéntanos tú cómo promueves el tema de la accesibilidad. Bueno, de hecho, yo llevo un año con una página en Facebook que se llama Héroes sin Barreras, y a la cual invito a todo el mundo a que entre en Facebook y visite nuestra página, y si le gusta, porque le dan me gusta. En la página tocamos muchos temas, sobre todo relacionados con la discapacidad. y... De todo, un poquito de todo para que, para que haya integración en to, de todos los puntos. Si sí, queremos informarnos sobre el tema de la accesibilidad, sobre el deporte, sobre facilidades, noticias, podemos acceder a tu página web. Sí. Correcto, correcto. Sí, porque aparte de Eros sin Barreras tiene muchos accesos a otras páginas que tratan el tema mucho más profundamente que incluso Eros sin Barreras. Nosotros somos unos puros aficionados, como diría yo, pero que nos encanta participar de, de todos los temas relacionados con discapacidad eh, y ayudar en lo que podamos. Y la verdad que sería bonito que la gente fuera para que vea los tipos de discapacidad y cómo nos manejamos fuera y dentro del agua. Bueno, si alguien quiere vivir un ratito de emoción, que vaya a ver una competición, ¿verdad?, del Club Natación Las Palmas. Eh, eh, el Ademi, Salinas, eh, Aruca, van a ir bastante club mañana. O sea que va a haber, asistencia va a haber espectáculo mañana. porque van incluso campeones olímpicos como Michelle Alonso, Dacil Cabrera, que son de Ademi Tenerife. Y es un gran espectáculo digno de ver y lo recomiendo absolutamente a todo el mundo que lo vaya a ver. Pues dejamos esa invitación ahí para que la gente se anime y darle las gracias por estar un poquito con nosotros y contarnos.